Sé que me has olvidado Yo sigo viviendo con mi locura Y es que de ti sigo enamorado como el primer día Y a veces me siento tan solo Que hasta parece que llora mi alma Yo necesito beber de tu fuente, de tu agua clara Solo te pido un poco más de tiempo, no me lo esperaba Ayer te te quiero, me dices que me vaya Yo para ti he sido no un juego, un no juego pero que mata Porque si todo te robaba, si por tu cariño, por te Yo intentaba siempre ser el tu amigo, yo te quería Que no me quieres Yo no soporto estar a tu lado No quiero escuchar esas palabras Que me hacen daño Yo necesito prima de tus besos Dime que me amas Amigo Yo te quería y que mal me pagas Porque si todo te lo daba, Si por tu cariño por mis alas Yo intentaba siempre ser tu amigo Yo te quería y que mal me pagas Porque si todo te lo daba, Si por tu cariño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 Solo te pido un poco más de tiempo, no me lo esperaba, ayer decías te quiero, y me dices que me vaya, yo para ti sin no un juego, un no juego pero que matan, Porque si todo te lo amaba, si por tu cariño, por quizás lo intentaba siempre ser,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 He's so calm. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, no a ver qué va a pasar. Pero estoy apretando y cortando, eh. Ay, qué agua, mamá, te Ay, A ver, a ver, a a ver, no, no no, la del bueno. Venga, no pues voy a subir atrás! Oh, no. Vamos a cocinar, lo veo la Lo voy a Un beso, te ¡Hola, maric ¡Hola! ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Abre ah la caja Giovanni. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Por eso? ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero no ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero para ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero niña Hola, rata. Hola, espera, espera. una cola Mira, me la va. Pasa Giovanni, no vamos para que entre nosotros que no cabe uno. Giovanni, espera, que falta la la de ¿Qué voy yo ya. ¡Ay, qué ¡Quita quita la mesa mesa ¡A ver! ¡Está guapa! ¡Ay, A ver, a ver. A ver. A ver. ¿Qué es que se trata aquí ahora? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? de esto de la... Ay, atrás, okay. Sí, es la... no se dado. ahora Ya Ahora. ¿Ah? ¡Ole! respeto hacia su familia a la que va a ser su nueva familia y honra para su marido yo de todas maneras soy joven y no entiendo mucho de esto, pero hay gitanos viejos aquí los que generales? lo pueden ver y quiero que ahora lo que tenga que decir, que lo digan ahora porque si no el día de mañana como he dicho, soy joven no se lleva hoy oír jurar pero seguramente el que el día de mañana abre mar de este pañuelo se las tendrá que ver conmigo y eso. Y con toda la familia. Y con toda la con, familia. Como gitano, joven que soy. Y gitano, que me gusta lo bueno, cuando sé que esta cosa es buena, voy y me lo paso por la ¡Aleluya! calle. Así tan más bonita la carril, donde van la ven puerta de Olapia y la vendecía vendo la El primo Arnice, un corazón grande la de, de caballero no se creíme y mejor que nadie Cada que de condiciones, eh, pura, un de su pareja De hecho Francisco el chacón con el querido en todos los lugares eh, eh, Que no estén nosotros siempre, pero recordaremos Que en este destapamento, presente a nuestros medios por fin ya llegó diciembre y ya se aproxima la hora, que después de nueve meses nos permiten la mora. mora.